Buenas tardes, buenas tardes, buen día, qué sé yo. Mira, es de mañana, así que ya es una metida de pata mía, pero después se pasa la noche. Entonces, ¿qué debería decir? Bueno, estamos acá en la tercera temporada y la entrega número 31. 31. Es una es una cosa de locos esto ya. Esto es eh, tremendo. Es un exceso filosófico este en los medios. con el señor Lucas Sens? Buen día, Lucas, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás Marcelo? ¿Cómo están nuestros seguidores? Nuestros, nuestras, nuestros seguidores de La Hora de Urlingan Sea en la hora que lo mire, porque esto es el siglo XXI, Marcelo Y vos sabés que esto se sube y uno lo mira cuando puede, cuando Exacto. tiene un rato Quizá lo vea dentro de un año, Exacto. cinco años Exacto. Cuando hay un cementerio de cosas de YouTube y de pronto uh. alguien lo encuentre Dice, mira lo que hacen estos tipos. Dice, mira lo, lo que estaba haciendo. ¿Quién, mm. ¿quién es ese? El, el viejo? Seguro que ya está, ya no está. Van a decir, dice, pero por ahí vos tenés canas. Y voy a decir, eh, Ya chico, tengo yo, un par. Yo me acuerdo cuando hacíamos el programa con el señor Marcelo Cova. Este, no, a nosotros nos, este, nos gusta hacer esto, nos gusta el diálogo. Como dice él, hemos ido encontrando este, nuestro nuestros timing, la experiencia y demás Y lo que dice él, hablar de la comunicación es, es parte de la filosofía Hoy en día la comunicación es, nosotros lo grabamos Luego lo subimos a determinada hora Y por suerte, como es más abierto y más democrático La gente lo mira cuando puede y cuando quiere No, no es como cuando yo era chico que te decía Ay, empezó el programa, tengo que ir corriendo porque empezó el programa pues después no lo veo más no. Totalmente, y además, viste, vos tenías, no sé, cinco canales y y, y, y tenías solo, no sé, una, una mirada, una perspectiva, te bajaban una línea y no tenías mucho más para indagar. Claro, ahora no tienen que fumar a nosotros. Viste, <risa> es que tampoco, claro. no, no, no, no, sé, no sé qué Pero, feor, pero... pero es, una, es, es, es importante, yo el otro día estaba hablando con, con colegas este y yo decía, le decía a mira, para mí la comunicación le digo, es como si fuese el río Paraná, entonces eh, al costado, en, la, en, las, en las orillas, están las personas que miran. Antiguamente pasaba un buque inmenso, mm. que era de Canal 13, otro Canal 9, otro de Telefe y otro tanto, y la gente miraba eso. Le digo, el Paraná es la comunicación, pero ¿qué pasa ahora? Ahora sigue andando ese buque con un costo tremendo, y cada día les cuesta más, Un yate. pero ahora aparecen este, pequeños veleritos y barcos más chiquitos, más grandes, de distintas dimensiones, como el ahora de Urlingham, y el truco es que los que miran siguen en la orilla mirando, entonces miran al grande y miran al chico, la ventaja, no se la digan, es que el chico tiene costos más bajos. Entonces puedes seguir saliendo permanentemente desde cualquier parte Sin contratar un satélite, sin hacer por, por internet Y aparte, no sé cuándo con todo este quilombo de la deuda Y nuestra falta de dólares, cuándo nos llegará el 5G Cuando llegue, va a ser una maravilla Pero hay que esperarlo Decime, eh, con esta a, a, hablando de comunicaciones y de, y de cosas Algún día hablaremos de la cadena suelta, pero ese es otro tema. ¿Por dónde vamos a transitar, queridísimo Lucas? Bueno, teniendo en cuenta la, la fecha y bueno, la, la edición del diario, que fue esta semana, sí. ¿no? eh, tanto en papel como en virtual, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, eh, la cuestión fue pensar un poquito, reflexionar, recordar, rememorar y tener siempre presente, sabemos, el 24 de marzo, ¿no? día por la memoria la verdad y la justicia que bueno esto fue depende de cuando lo mire pero bueno desde que estamos hablando ayer ¿no? sí ayer se, se fue el feriado nacional y bueno la, la marcha o las distintas marchas digamos que confluyeron en plaza de mayo eh, para bueno recordar este hecho que creo que a todos los argentinos y a todos y todas nos nos atraviesa muy profundamente no eh, no solo argentinos, eh, perdón, porque eh, eh. sabemos que no fue ni siquiera algo local, sino que fue regional. Sí, fue, fue regional. El, el, concretamente el Departamento de Estado de Estados Unidos este, dictó una especie de orden ejecutiva y dejó ahí abajo eh, dictaduras y, este, y a perseguir a todos los disidentes. ...con el American Way of Life... ...porque básicamente es, es eso... ...es básicamente eso, exactamente... ¿no? El, ...el famoso plan cóndor... ...de, de operaciones militares... ...en, en toda la, la región... ...siempre cuando alguien hace algo... ...yo aprendí de mi padre... ...dos palabras en latín... ...modus vivendi, modus operandi... La mod, el, ...el modo de vivir... ...el modo de operar... ...el plan cóndor era algo que iba a venir de cajón... ...porque no es nuevo... No fue nuevo plan Cóndor, si vos pensás en la, en la guerra de la, de la Triple Alianza, eso también fue un plan Cóndor. Si pensás en la manera en que se manejó la conquista por parte del Reino de España en América, es decir, este, persiguiendo y, as, y volviendo loco la vida de los pueblos originarios y demás, tenés otro plan Cóndor por anticipado. Modo de vivir, modo de operar, o sea, los privilegios... Las familias privilegiadas que siguen siendo las familias privilegiadas que llegaron con el reino de España y siguen estando hoy en día esas mismas familias, tienen su modo de vivir y su modo de operar. Ahora operan a través de los grandes medios, eh, son dueños de bancos, en, eh, están inventaron incluso esta red que usamos nosotros, Facebook también, para en vez de dar golpe de Estado dañinos, hacen cosas desde otro punto de vista. Después, lo que yo quiero eh, recordar, como lo viví, yo tenía 18 años, vine acá a los 17 huyendo, es decir, como familia exiliada del Uruguay que ya había habido un golpe de Estado y nos veníamos a refugiar a la Argentina, que el, la verdad que el, el pueblo argentino se portó con los uruguayos, pero no, mil puntos, mil puntos, desde el punto de vista solidario. Nosotros veníamos y no, no conocíamos, yo no conocía nada, pero lo que había era una, una, una violencia y una oscuridad que decirle día de la memoria por no sé qué, vos decir, pero acá hubieron crímenes terribles. Acá se entró a las casas a fuego, con el, a matar familias, a robar chicos, a torturar, a violar mujeres en las cárceles, a tirar gente de los, de los aviones en el Río de la Plata. O una cosa... Horrible, horrorosa, horrorosa. Ha pasado tanto tiempo atrás que a veces uno cree, por la realidad que uno vive, que me parece que eh, deberíamos refrescar a veces la memoria de por qué fueron perseguidos los que fueron desaparecidos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay hasta el día de hoy, en Brasil, en Perú, en donde vos quieras. ¿Por qué los persiguieron? ¿Cuál era el problema? ¿Qué era lo que ellos querían cortar y que no creciera? Eso es lo que yo quería decir. Sí, me, me parece que es, es clave. Lo que decís es clave porque... hablaba y de frente a, mi, bien sí, de frente perdón, a mí. Sí, perdón. No, no se escuchaba. Eh, yo creo que lo que decís es clave y uno también como, como docente y como ciudadano y, y como argentino, eh, uno intenta volver a eso porque... A veces uno se queda, ¿no? Con esta esta mirada de, del pasado, como si el pasado, bueno, fueron hechos que ya ocurrieron, que ya está, están inertes ahí, ¿no? hechos muertos, que no, que que nos dicen algo de una época, pero que ya no tienen vigencia. Y yo creo que no hay nada más actual eh, hoy, hoy en día que, que la dictadura militar, que el proceso, la dictadura cívico eclesiástica militar, ¿no? Claro. Y, y, y todo el, el proceso que implicó. Porque realmente es un, es un proceso que eh, sigue ahí, está vigente. Y yo creo que eso es lo que más eh, a mí más me choca, o más me duele en realidad, y creo que más nos choca a todos, eh, que tanto lo, los intereses políticos que, que se pusieron en juego con, con el golpe de Estado, como los intereses económicos, siguen en plena vigencia. Y entonces el pasado no es tan pasado, sino que, que para mí es el presente. Eh, como dice bueno, la, la, la nota de, de este mes, justamente de, de la columna de filosofía, yo la había titulado el, el, el, lo, lo presente del pasado. ¿no? O sea, qué, qué cosas del supuesto pasado en realidad siguen estando presentes y sigan formando parte en el día a día. Y en general cuando se piensa en la, el, el proceso militar, ¿no? eh, uno se queda, eh, incluso digo de la mejor intención, pero uno se queda solo con si querés, la, la parte más pensada a, a nivel de derechos humanos, por supuesto, y a, y a nivel político, ¿no? Pero la parte económica eh, sigue estando muy negada, muy vedada, muy olvidada incluso, eh, lo cual parece absurdo porque eh, el, el, el plan de la dictadura, por supuesto, que por un lado tenía que ver con esta lo que ellos planteaban, ¿no? Con esta persecución de la subversión que básicamente implicaba cualquier persona que se opusiera al, al modus o, o, vi, operandi. operandi vivendi todo, ¿no? modus vivendi y el modus, modus operandi, operandi ¿no? pero que también había un, un, un plan económico ¿no? y es el, el, el plan económico perdóname sí. la ley de entidades financieras actual de la república argentina sigue vigente y es la que puso la dictadura, la dictadura. perdón autoridades parece que no parece que, que no, no, se, no algo algo pasa ahí, ¿no? Y además que si vos dijeras, eh, pensaba, ¿no? Además, que en el caso argentino, en el caso argentino, lo que la dictadura intentó hacer, que luego no hizo y que casualmente económicamente sí lo hizo Menem, peor, fue destruir cosas que, en este caso, el, la construcción del Estado, del bienestar social, era una cosa que había construido el Partido Justicialista. Esa es la verdad. Entonces, empresas públicas y un, montón de, y un montón de cosas. Y los tipos decían, no, que empresa públicas, eso, eso es todo para mí y para mis amigos. Eh, y siempre ha sido la cuestión económica de fondo la que buscan. No es una cuestión ideológica. No era que acá hubiera gobernado el marxismo o cosas por el sí. estilo. Nada que ver. Los tipos te dicen, a ver, ¿cuánto se produce en Argentina? Al tiempo de la de, al tiempo de la dictadura, la Argentina debía algo así como cinco mil millones de dólares. Sí. Cuando se termina la dictadura, la dictadura lo multiplica hasta 45, 47 y después agrega eh, eh, deudas de privados. La carga como sí, deuda, la nacionalización de la pagás, de la, la está pagando vos, vos que me estás mirando, eh, está pagando eso la nacionalización de la, la deuda la, privada. Y todo ese sí. tipo siempre es económico, es decir, el dinero que, que circulaba. Eh, antes de la dictadura había un 50% o más que estaba en el en el bolsillo de las personas que trabajan. Vos, tu padre, vos lo estás mirando, pero tu padre, el bolsillo de tu padre que era empleado en algún alguna en oficina o en alguna fábrica, y el otro 50% estaba por ahí. ¿Qué hicieron ellos? Y con la represión, el, el, la persecución de sindicatos y demás, lo querían quebrar eso, entonces no, sacaron dinero del bolsillo y trasladaron el dinero del bolsillo de tu padre y de tu madre, que trabajaban para pocas familias, ¿está? Y entonces para eso no lo podían hacer así nomás, entonces tenían que salir a matar gente, eso es lo que hicieron. Exactamente. Una crueldad. Horrible. Una, una reestructuración tan grande de, de, de la economía solo, mm. solo se podía hacer a, a partir de la, de la represión directa. Como claro. vos, vos dijiste, digo, la, la suspensión de eh, el Estado de Derecho, de las garantías constitucionales, colectivas, sí. la intervención de los sindicatos, no, la, la represión de, de cualquier tipo de, de, de huelga, de, de protesta, la persecución ideológica, la censura, ¿no? Digo, pero... Todo no era solo una guerra contra lo que decían la, la subversión, no era solo tapor a matar por matar, sino que había un plan eh, económico de base. Y mm, me parece que eso a veces se, se olvida o se, se tiende a, eh, a a plantear como un, una cuestión secundaria cuando es, es fundamental. De hecho, la, la gran la gran caída de, de, del PBI, del poder adquisitivo. Eh, el, el quiebre en la historia eh, después de, eh, y de de todo el siglo XX se, se produce en, en la dictadura claro. el, el, el, el aumento de la desocupación el, el cierre de empresas el, la desindustrialización bueno vos dijiste el, el aumento de la deuda externa no eh, que es, por, por, por algún motivo se ve que no aprendimos porque seguimos pidiendo y seguimos pagando no eso es una cosa que eh, que, que a mí me, me, me parece una locura, pero yo escuchaba ayer a, a, a Nora Cortinias eh, que para mí son, son palabras mayores, y, y, y, y bueno, a, acusando, ¿no? Diciendo, bueno, lo, los 30.000, si hoy estuvieran acá, dirían no al pago de la deuda, porque la deuda es un es un, es un un plan de, de, de ahogo financiero que apunta a, la fa, a, a, a los privilegios de las familias. Entonces, seguir sí. repitiendo, seguir cayendo en, en esas en ese esquema de pasado es justamente seguir eh, repitiendo, repitiendo todas esas políticas de, de, de la dictadura que justamente tendían a esta reforma del plan económico que era bueno a, la, a, a los privilegios de, de las familias y de las empresas y, y de las grandes empresas de, de, de la burguesía nacional de la oligarquía terrateniente ¿no? y bueno y, y la destrucción de, de, de la clase obrera eh, yo a ver eh, yo Crecí, digamos, en, en, en los años 90, ¿no? Fue mi, mi, mi adolescencia, por, por decirlo ahí, ¿no? Como to, toda esa época donde se hablaba mucho de esta cuestión, ¿no? De, de, de los dos demonios y de la muerte de las ideologías, ¿no? Y de y, y, y, del y, de, y, bueno, y de, el y punto final ¿no? y todas esas, y los indultos y ¿no? como todas esas cosas que intentaban como bueno tapar el, el pasado ¿verdad? y y esta cuestión de, de, de crecer creyendo que la, la política era mala o que la política llevaba a, a, a, a, a guerrillas y a golpes de estado ¿no? y, y toda esta construcción eh, mientras bueno Menem iba aplicando y profundizando el, el, el plan económico que, claro. que que le quedó corto, entre comillas, al, al proceso ¿no? de a la dictadura militar. Mm. Eh, y, y, y no es no, no son cosas casuales, al revés. Tiene que ver con entender eh, la, la conexión histórica. Vos decías algo que a mí me, me parece me parece muy muy importante. no eh, Lo que se perseguía era lo que cuestionaba el, el modus vivendi, ¿no? claro. los privilegios de... De, de un grupo de, de, de familias y empresas y, y un modelo económico, bueno, basado en, en, en, la, en la explotación a gran escala de, de, de, del pueblo y de, y de las mayorías. Bueno, eso, a ver, de la, la lucha contra la subversión, esto de, de, de, de perseguir lo que era la, la ideología marxista, que con esos discursos que hoy en día uno lo, lo escucha en, en, en, en conservadores y en neoconservadores libertarios, ¿no? Que, me he cruzado más de uno de defendiendo la dictadura, ¿no? Después o sea, son libertarios, Está bien. son libertarios que dicen, no, la libertad es lo más importante y después defienden dictaduras que suspenden las libertades individuales, bien. colectivas, ¿no? Terrible, pero digo eh, todo, todo este todo este armado eh, nada obedece a un plan económico, la lucha contra cualquier intento de cuestionar eh, la, la, la estructuración del del, del capitalismo en, de, de, de la restauración, ¿no? el, el neoliberalismo, como se le puede decir, eh, que quizás el, el neo tiene que ver con su lugar histórico, que es la destrucción del Estado como garante de derechos, bueno, eh, eh, inicia y tiene su, su gran punto de partida en, en la dictadura militar. Y la herencia, sí, hasta hoy, porque por más, digo, a ver, yo sé que esto es debatible, pero lo, lo digo desde, desde, bueno, mi, pero, desde, mi, desde mi punto de vista, ¿no? Pero está muy bien eh, que sea debatible. Hablamos, digo, eh, uno, uno sabe y uno entiende qué se, qué se plantea ¿no? de, de, de esta recuperación del Estado. Disculpa, antes que él continúe, ¿ustedes piensan que este programa se podría hacer en dictadura? No, ¿no? Entonces, lo más sano es el choque de ideas y el debate totalmente entendés así que no, bueno bien. lo que decía no, De es básico te digo esto, esto que estamos haciendo nosotros dos no lo podríamos hacer porque pondríamos en juego nuestras vidas exacto casi nada ni, ni siquiera nos podríamos estar juntando no acá. podríamos estar haciéndolo esto y menos publicarlo terrible grave terrible así que eh, el debate bienvenido yo bien. siempre digo la, ellos querían provocar una unanimidad este, querían que todos pensaran igual eh, no querían estudiantes pensando en la universidad. Y yo digo, luego ves el pueblo, claro, el pueblo estaba todo dividido. Vos cada vez, cada vez que propones que tu propuesta es la unanimidad, vas a romper la unidad de una sociedad. Porque la sociedad es diversa. Exactamente. Y hay algunos hoy en día que no están dentro del ámbito de los militares, que siguen creciendo en la unanimidad. Y por eso tienen problemas con la unidad. Pero eso es otro tema. Eso, pero tiene su. Tiene la patadita su, va, su, su va para el mismo lado, porque vamos, es una cuestión cultural. Vamos todos para el mismo lado, pero lo que quería decir, ¿no? Mm. Es que digo, tanto, tanto hablamos de, de la recuperación del Estado mm -hmm. y, y, y cuánto nos falta recuperar el Estado. En realidad, el, el Estado es una, una cuenta pendiente que, uh. que tenemos en todo el trabajo, en la salud, en el vivir bien, ¿no? La, la, la pérdida del vivir bien. Eh, y a veces eh, hablamos mucho desde lo que creemos que son las cosas y no vemos la realidad. Bueno, digo, y, y tiene que ver con esta herencia. Entonces, ¿a, a, qué, a qué voy con lo que decía el, el anterior, no? Bueno, el, a lo presente del pasado. Yo eh, yo creo que siempre que haya hambre, que haya miseria, que haya pobreza, que haya desigualdad, que hayan pibes que, eh, que no tienen para comer, que no tienen para ir a la escuela, eh, cada vez que... que que la gente tiene que salir a, a la calle eh, las mujeres a reclamar que no las maten. Eh, bueno, eh, sigue, sigue, siendo, eh, en, en el fondo, habla de la vigencia, ¿no? la, de la vigencia del terror como, como, como orden social, y de la deuda, de la deuda pendiente histórica que, que tenemos, ¿no? Claro. yo me gusta citar a un, un filo, filósofo alemán que es Walter Benjamin eh, en, que tiene sus tesis sobre la filosofía de la historia, eh, que bueno, la, la, la vida de Benjamin tiene un final muy triste porque eh, muere, él era judío, bueno, eh, muere intentando escapar de, del nazismo, en realidad se suicida, eh, justo días antes de que se le, abra una, un, se le abra una frontera para escapar, o sea, muy, muy, muy trágico, eh, pero que él, que él hablaba justamente eh, bueno, hablaba un poco de, de, de la historia como, como catástrofe hablaba del de, de ángel de la historia que, que la historia avanzaba y mientras el, el viento empujaba al ángel el ángel miraba hacia atrás y, y veía una sucesión de, de catástrofes ¿no? y él pensaba que, que la historia eh, claramente no, no la escriben los que ganan, ni siquiera lo, los que ganan hoy, sino que la historia es la, la historia de las víctimas ¿no? y que lo... lo lo, lo único que puede darle significado y sentido a, a nuestra historia es la redención de las víctimas del pasado y mientras sigamos viviendo digo en, en este modus vivendi en esta sociedad y en esta forma de vida eh, las víctimas del pasado no van a estar redimidas al revés, van a ser una deuda histórica, vas, vamos a ser una piedra más en el camino y entonces hay que replantearse las cosas desde, desde las bases, hay que eh, empezar, no de cero porque no es la palabra, pero sí hay que tirar un par de cosas abajo y empezar de nuevo, porque si no lo único que hacemos es la, la repetición continua de, de, de, del desastre del pasado que no es del pasado sino que es del presente entonces la, la idea es como, bueno, reflexionar un poco acerca de eh, de, de nuestra conciencia histórica, ¿no? De, de entender por qué hoy estamos como estamos, de, de entender quiénes somos, ¿no? Eh, que quizás nosotros lo podemos decir, sabemos que hay gente que todavía hoy está buscando su identidad, y nosotros que, que podemos decir quiénes somos y de dónde venimos, bueno, eh, eh, empezar a ver justamente quiénes son lo, los caídos, quiénes son lo, los muertos, quiénes son las víctimas de, de la historia, porque tenemos también una responsabilidad eh, eh, inalienable, ¿no? e, e incalculable eh, por la justicia de todos los que estuvieron antes que nosotros y no pudieron ver su, su sueño de, de, de construir un país un poco mejor, aunque sea. Y de todos los que están hoy en día que también están sufriendo lo mismo, ¿no? Entonces, eh, más allá de que claramente ¿no? vivimos en una sociedad democrática y que por suerte tenemos derechos y tenemos garantías y tenemos posibilidades, infinitas posibilidades más... Eh, todavía nos sigue faltando ¿no? esa, esa responsabilidad con las víctimas del pasado, con las víctimas del presente, y, y unirnos en, en el sentido de bueno construir una sociedad verdaderamente democrática, bueno donde los, los errores del pasado ya no se sigan cometiendo. ¿no? Eh, ayer fue ayer estaba escuchando un discurso del Pepe Mujica, que en Uruguay bueno, hay un plebiscito, este, donde el, el, acá el domingo va a ser, el domingo 27 de marzo. El gobierno puso 100, en, un, en una ley puso 400 leyes, una locura. Aprovechó la pandemia, su mayoría en el mm. Parlamento y la votó. Pero sí, fue... qué, qué democrática, ¿no? Claro, hasta este, 400 leyes. Sí, por eso, una... todo, oh. hasta, hasta el Uruguay, que es un templo de la democracia. <risas> te muestra que no todos los uruguayos es decir, son tan democráticos como se pensaba. Pero no nos sorprende a nosotros porque de castigos y de, y de aislamiento ya estamos este, estamos curtidos, ya sabemos con quién este, y no importa cuántos sean, este, siempre se debate y hay un buen enfrentamiento. En eso habla el Pepe Mujica y entonces dijo algo relacionado a lo que él estaba hablando. Dijo, a ver, las cosas son como la naturaleza, en un ser humano, igual que en un animal, lo primero es la necesidad. Dice vos, dice recién sos libre, en el caso del ser humano, cuando tenés cubierta la necesidad. Si no tenés para comer y no estás comiendo, es un cuento, vos no sos libre. ¿Entendés? Dice, primero es la necesidad de las cosas, de que tengas el techo, de que tengas la comida, de que tengas trabajo, de que tengas todo eso. Entonces, después que tenés cubierta la necesidad básica, entonces se puede decir en el caso del ser humano que es libre. Antes es algo que decís para decir, mirá, qué bien. Con respecto a la dictadura, y yo con eso eh, cierro, le quiero hacer una, la siguiente reflexión. Vamos a poner un ejemplo de que usted tenga una empresa y tenga un socio, muy bien le va a la empresa, trabaja muy bien, pero un día el socio, usted lo ve, hace rato que se viene rayando, y como que no quiere lo colectivo, no quiere seguir, la quiere toda para él. Pero un día se le va la mano y no solamente estafa, se queda con plata. Toma deuda, le dice a su socio, uh, tomé como un millón de pesos de deuda. Y cuando el, el socio quiere ir a, ir a buscar a la caja la plata, la plata no está. Y, este, y entonces el socio se calienta y cuando ve que, el, que el, el, el estafador cuando ve que el otro empieza a decir su nombre lo manda a matar y como no se queda con, con chiquita la manda a matar a él a toda su familia y quedan dos o tres de la familia lo que el culpable nunca quiere es que diga su nombre y su apellido ¿entendés? y consigue con éxito que hablemos del millón de pesos que pidió prestado que no es relevante no sé si me entendés a dónde voy, sí. acá lo relevante es que mata a la gente, que estafa, y que él no quiere que se diga su nombre, no quiere que se diga su nombre, lo importante no es qué va a pasar con esa deuda, que de alguna forma se liquida y se paga, lo importante es puertas adentro de la Argentina, qué hacemos con los culpables y los responsables del endeudamiento, ese es el problema... Porque desde afuera no nos creen, porque vos cómo vas a creer una familia que le prestás dinero y que todo el mundo sabe que uno de los integrantes de esa familia se la queda, que nadie les hace nada y que luego la familia vuelve a estar endeudada y que luego otro va a pedir prestado, te dicen, no, pará, primero arregla tus cosas adentro. Es decir, El problema en este momento no es la deuda, el problema es cerrar la canilla de los endeudadores. Es decir, y meterlos presos. Ese es el punto. Ellos Totalmente. no quieren que los nombres. Y lo consiguen con éxito, porque en la marcha todos no pago la, deuda, no pago la deuda. ¿Por qué no da la lista de los tipos concretamente que tienen deuda? Los que tenían deudas privadas y lo y lograron que se hicieran nacionales. Ese es el punto. Lo que pasa es que ¿por qué no lo haces? Porque estás cansado porque no tenés justicia. ¿Y la justicia para qué estará? A ver. Dos más dos, ¿a quién defiende la justicia? ¿A los intereses nacionales o a los estafadores? Todos sabemos la respuesta porque haces una encuesta y la gente masivamente en Argentina no cree en la justicia. Pero yo le digo que para mí la cuestión es dejar de hablar del monto, se va a pagar todo lo demás. El problema es que tenemos que cerrar la puerta, decir para afuera, decir, che, no te preocupes, somos la República Argentina, somos responsables de alguna forma la vamos a dar para cerrar la puerta y decir, ¿dónde están estos guachos? ¿Dónde están? Anda y tráemelos. Ese es el punto que nosotros nunca hacemos. Y los que lo han hecho, como en el caso de Osvaldo Bayer, con magníficas obras donde muestran a nuestro vecino, los Martínez de Oz haciendo todas sus cosas... Claro, Osvaldo Bayer, después le, le bajás el precio, no, porque es un anarco, que esto... No, Osvaldo Bayer, te cantaba la justa. <risa> Entonces, ahí cortás el chorro y, y asegurás la paz por los siglos que vengan de un país gigantesco y grandioso y un pueblo hermoso como es el argentino. Ahí lo cortás, ahí lo cortás. Cuando agarras al responsable, dejate de hablar de la negociación, dejá que lo negocien como puedan. El problema es cerrar la puerta... Y que no escapen nosotros, los tipos que te endeudan, que no escapen. Ese es el punto. Y yo con eso cierro, y cierro así, porque tengo 63 años y he tenido la oportunidad de ver algunas cosas. Y sí. no quiero esto ni para mi nieta, ni para Federico, ni para Nacho, ni para todos los Kogan que vendrán, ni para los hijos de él que vendrán, ni los hijos de, de Ambrosetti, ni los parientes, ni la familia, ni nada. No quiero ese futuro, quiero que entendamos... Que el culpable no quiere que se lo nombre. Es básico eso. No es el problema del monto. El problema es decir, ¿quién fue que te, que, que te mató gente? Como pasa con los militares, quién fue que colaboró y quién fue que me endeudó. Ese es el punto. Sí, ese, ese, y yo me pongo, se me ya me conoce en el barrio, a mí se me suelta la cadena. Sí, se suelta la cadena, no, Algunos ves. que se vayan preparando pues se me está soltando con todo. <risa> Es que, es, sí, es, vos dijiste la, la justicia, ¿no? Porque hoy por hoy creo que tenemos más memoria que, que justicia y creo que si algo nos no, no falta como, como deuda pendiente es justamente eh, empezar que cada, cada culpable no de, de todo tipo, ¿no? Eh, tanto el, el, el que ejecutó, el que dio la orden, el que se benefició, el que se... El que se juntó dólares, el que especuló, ¿no? el que endeudó, el que se fugó la deuda, el que, bueno, todos los que, y todo el sector económico que, que justamente se benefició tanto de la dictadura, como del gobierno de Menem, como del gobierno de Macri, como también del gobierno de, de, de, de, de Alberto y también de los Kirchner, ¿no? Todos esos que siempre están detrás de todo y, y mueven todo, bueno, ellos son los verdaderos culpables y los que la verdad que en los que habría que hacer justicia. Pero son esas familias, digo son esos grupos. Y como dijiste vos, ¿no? eh, bueno, hablaste de Osvaldo Bayer, eh, pienso en Rodolfo Walsh también, justamente oh, para Rodolfo, la fecha. Rodolfo Walsh, Hablando de, de periodismo y, y, y de comunicación, ¿no? eh, quienes realmente eh, se ocuparon de, de escar escarbar en la, en la profundidad de la verdad. Y, pacurondo. Pacurondo, y que, y que dieron su vida ¿no? por, por la búsqueda de una verdad y de una justicia que... Yo creo que es la, la gran deuda pendiente de nuestra democracia, ¿no? Eh, en, en, bueno, realizar realmente ¿no? Esa, esa justicia, que creo que es una deuda histórica que tenemos con, con el pasado, con los 30.000 desaparecidos y, y, y con todas las víctimas de la historia, ¿no? Para cerrar, queridos y queridas, ¿cómo vas a hacer para pensar y luego darte cuenta que existís? ¿Qué vas a aceptar que te limen de abajo y cada vez peor y peor y peor? Lo importante, en el programa anterior hablamos de la, del, de la muerte y decíamos que en realidad este, la muerte aparece una sola vez y nada más. Lo importante es cómo vivís y para desarrollar tu vida, para tener garantizados los, los derechos al estudio, a la proyección de una persona que haga lo que quiera, ¿entendés? Y que pueda estudiar y que tenga acceso a la, al, al estudio de la tecnología, que la Argentina tenga acceso al estudio de la tecnología, que la Argentina que produce más, más, más, muchísimo más de lo que se consume, se beneficien y que no se beneficien los bagalleros. Nada más que eso. Exactamente. Mm. Terminélo usted. Se bueno, me quedé, me, me, quedé, me dejaste la, la, la pensando, pensando. Me, me dejaste pensando, ¿no? Mm. Eh, bueno, me parece que el, la, la oportunidad de, de la fecha es. Eh, también es, es importante que se haya recuperado el, el 24 de marzo como, como feriado. Si no me equivoco, fue en el año 2010, puede ser. Bueno, no, no. Yo me quedé, yo me quedé y, pensando, porque lamentablemente era el cumpleaños de mi padre. Entonces él siempre agarraba y decía, justo tuvieron que hacer el golpe el 24 de hago. marzo, que era el cumpleaños mi viejo. ¿Qué sí, él, la, Y a él y... La, le gustaba el humor negro, entonces yo claro, lo, grababa, se reían, o sea, se lo se reían, ¿no? y él me decía, ja, ja, qué gracioso. Bueno. bueno, pero digo, está buena la. la, la, la por, por suerte, bueno, es, es una conquista política también, y, y eh, como hubo por una, una gran una gran re revisión de, de nuestro pasado, ¿no? desde, bueno, desde el 2013 en adelante eh, y eso también hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, lo que te decía yo, que crecí en, en los 90 donde las ideologías no, eh, habían muerto, donde no había que pensar, donde no había que cuestionar y que y que y que todo estaba funcionando perfecto. Bueno, muchos rompimos la, la burbuja en el 2001 y, y por suerte eh, pudimos recuperar de algo del sentido de la, la política desde el 2003, también lo, lo quiero decir, y la, la existencia o que, que se tome este día ¿no? como, como feriado tiene que ver con, con poder también detenerse un poco a, a pensar y a reflexionar sobre, sobre nuestro pasado y lo que yo decía también, el presente del pasado, ¿no? uh -huh. cuál es esa deuda histórica, humana, política, económica, social y colectiva, que tenemos con esos 30.000 que, que bueno fueron desaparecidos, asesinados, torturados ¿no? por el proceso militar, y que muchos de sus ideales aún están en, en estado dependiente Así que la, la verdad es que tendremos que pensar es cómo bueno, empezar a llevarlos a, a la realidad. no Gente, nos vemos la, la semana que viene. Eh, seguimos pensando, eh, porque somos adultos, ya no somos niños, como dice esa canción, esa letra de de spineta. No somos, uh -huh. Ya no somos niños. Y entonces este, eh, hay que afrontar la, las cosas como son. Cuando hay motivos para estar alegres, este, nos ponemos alegres. Y cuando hay motivos para estar serios, nos ponemos serios. Y cuando hay motivos para estar tristes, nos ponemos tristes. Eso significaría que tenemos la mente sana y no invertirla. Así que nos vemos la semana que viene. Ha sido un gusto, un gusto, Lucas, como siempre. Igualmente, Marcelo, y muchas gracias por seguirnos, estar ahí, escucharnos y, y pensar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.